Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un bizcocho de piña y los ingredientes son 250 gramos de harina de repostería 250 gramos de azúcar 250 gramos de mantequilla 4 huevos 8 rodajas de piña un sobre de levadura y mermelada de albaricoque lo primero que tenemos que echar son los huevos en este bol ahora lo echamos en la batidora Y lo batimos. Ya se ha batido bien y ha doblado su volumen. Y ahora echamos el azúcar. Y seguimos batiendo. Ya se ha mezclado bien y ahora echamos la mantequilla y lo volvemos a batir. como veis la mantequilla está bien disuelta y ahora echamos la harina y la levadura y a batir otra vez Ya se, ha batido, ya se ha batido bien y ahora lo echamos en el molde. Ahora lo echamos en el molde que hemos untado de mantequilla y harina para que no se pegue. Ahora lo extendemos por todos los lados igual. Y ahora ponemos las rodajas de piña. Mirad qué bonita ha quedado la piñita. Ahora lo metemos al horno que lo hemos precalentado a 200. y lo bajamos a 180 más o menos tendrá que estar entre 30 y 40 minutos ya os lo diré al final ya han pasado 40 minutos y ahora vamos a ver si está hecho sale limpio, está hecho Ahora lo sacamos y lo ponemos en la bandeja y ahora le echamos calentito la mermelada por encima. Como veis, la piña ha desaparecido. ¿Estará dentro o no estará? Ya lo comprobaremos. Ya hemos desmoldado el bizcocho. Bueno amigos, espero que os haya gustado este bizcocho de piña especialmente hecho para vosotros. Así que ya sabéis, dadle me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!